Muy, muy buen día eh, a, a todas y a todas. Buena tarde. Muchas gracias por conectarse a este conversatorio. Eh, definimos, como recordarán quienes estuvieron en el conversatorio el día martes, eh, eh, ese mismo día en razón de la, de la enorme demanda de preguntas y de inquietud que existe en, en México sobre la educación inclusiva, sobre cómo dar un espacio adecuado, un espacio de calidad, un espacio digno en igualdad de, de condiciones para todos los niños, niñas y adolescentes en la educación, independientemente de sus condiciones, que son pues, muchísimas, tantas como la diversidad humana permite. Tenemos un, un panel eh, pues de lujo hoy con grandes especialistas en la materia. Eh, eh, voy a, a presentarles Después de que tengamos una primera intervención, vamos a tener una primera intervención de la maestra Adriana Pérez Carreón, que es maestra en educación especial y que se ha dedicado pues, por muchísimos años, a 30 años, a trabajar de distintas formas con niños y niñas con discapacidades eh, en escuela regular, en escuela privada, en capacitación para, para docentes, para padres y madres de familia, en apoyo terapéutico. Nos va a introducir una, un breve testimonio acerca de la, la, pues la práctica y las, los retos que tiene la educación inclusiva. Y después presentaré a los especialistas en el panel. Muchísimas gracias y de entrada también muchas gracias a Edwin y a, eh, y a Nancy, que van a estar haciendo la interpretación de lengua de señas durante este conversatorio. Eh, Adriana, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias a Cipina por la invitación para este breve testimonio. Bueno, eh, yo quiero compartir que realmente en mi experiencia de 30 años ya, he visto que hay dos componentes esenciales para abordar la educación inclusiva. Uno es el compromiso personal que nace pues de esa convicción de decir, sí, eh, la diversidad humana es una realidad. Yo, como docente, el compromiso y me comprometo, perdón por la palabra, eh, le entro con todas las ganas, o sea, me pongo la camisa de la educación inclusiva, veo cómo le hago, es decir, no cierro la puerta y no digo a mí no me toca. Y el otro componente esencial es la capacitación. Si el compromiso y el corazón me dice, sí, yo quiero a aprender a trabajar con la diversidad de mis alumnos, esa es la, la llave de la puerta que me abre a la educación inclusiva, el siguiente componente para avanzar es la facilidad. De clic. Eh, los docentes lo primero que nos dicen es no tengo tiempo, no puedo atender a tantos alumnos y menos tan diversos y menos si tiene una discapacidad intelectual, porque si tiene una discapacidad sensorial Bueno, la tecnología me ayuda, los materiales, si es un, un alumno o una persona ciega en cualquier nivel eh, o si es auditivo el asunto. Sin embargo, cuando es discapacidad intelectual, dice, ¿cómo? ¿Cómo le enseño a leer y escribir? No tengo tiempo. Sin embargo, la capacidad de tiempo nos la da la capacidad. Trabajar por proyectos, puedo trabajar de una forma que yo no sea la única guía, la única tutora de los niños, sino que hay varios, los niños entre ellos son compañeros, como se hace en, los, en las tablas multigrado, que seguramente Fernando hablará de ello, ¿no? Eh, y, y de todas maneras, eh, siempre hay una, una forma de aprender a trabajar desde la diversidad cuando hay el compromiso cuando nos capacitan. Y desde los padres de familia, sí, quiero dar testimonio que he visto una... de pasar a pedir el favor de que admitan a sus hijos en una escuela, a sus hijos con discapacidad o con algún reto en el aprendizaje, a esa conciencia de derechos. Mi hijo tiene derecho a aprender con todos, como sus otros hermanos sin discapacidad. Y es, esos padres de familia muchas veces son el detonante, el de clic, para crear nuevas condiciones para la educación inclusiva. En muchos de nuestros cursos y talleres son madres y padres de familia quienes invitan a la maestra y no al revés a la maestra de su hijo a capacitarse, y hacen estrategias, y hacen alianzas. Y suceden historias muy, muy buenas, que ponen, que dan testimonio de que es posible. El último que recuerdo, porque fue hace muy poco, es una maestra de primero de primaria, que una mamá del ciclo anterior la invitó a tomar el curso de lectura y escritura, y la nueva, la mamá, otro nuevo alumno con síndrome de Down, la invitó a tomar el de matemáticas porque dijo, ya mi hijo se benefició de la capacitación que otra familia pagó. A mí me toca abrir camino ahora en matemáticas para mi hijo y para los otros niños que vengan detrás. Y la maestra decía, es posible, claro que es posible con 30 alumnos, si trabajamos por proyectos, si trabajamos en equipos, si nos vamos haciendo alianzas y hacemos sinergias de cooperación. La competencia no, sino la cooperación. Creo que, y con esto termino, creo que los casos exitosos de educación inclusiva tienen que ver con la empatía. Y empatía entendida como esa capacidad que yo voy desarrollando como persona de... Entender lo que no entiendo o de aceptar lo que no entiendo y ponerme más en un nivel de alumna que aprende cómo sí se puede hacer. Entonces, desde ahí, desde esa necesidad de crecer y pertenecer en lo diverso, es como maestros y papás avanzamos juntos para que un niño, una niña, un joven con... X discapacidad o con muchos retos en todos los sentidos, siga avanzando y siga aprendiendo en una escuela regular o en una escuela donde hay niños diversos, ya quitemos el término regular, sino niños diversos dentro de, de, de esta gama donde hay de todo y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Adriana, a ti y a todas las personas que trabajan todo el tiempo en todo el país, además por la educación eh, inclusiva. Yo creo que hay que reconocer que la reforma constitucional que tuvimos el pasado mayo, el mayo del año eh, pasado, ya estamos cumpliendo un año de la reforma eh, al tercero constitucional que establece que la educación no solo es obligatoria, gratuita, eh, laica, sino también inclusiva. Esta reforma, eh, reconocer que, ha sido a partir del trabajo y, y del de empuje pues de cientos, de miles y miles de, de familias, de personas eh, con discapacidad, de personas eh, de, las, de pueblos y comunidades indígenas y también de muchísimas organizaciones civiles que han estado en esto durante décadas, intentando modificar eh, la perspectiva de cómo se ofrece hoy la, la educación en México y finalmente, o, o digamos como telón de fondo, la perspectiva de quién tiene derecho a tener derechos en nuestro país, quién tiene derecho a tener eh, educación, quién pensamos que necesita la educación y quién predefinimos que no la necesita, entonces le damos servicios de una, de una calidad distinta o, o con una, un mecanismo de alguna forma de segregación quién tiene derecho a aprender con otras personas, con quién tiene derecho a aprender una persona y cómo, cómo reproducimos esta, eh, esta exclusión, estos mecanismos de exclusión que hay en nuestra sociedad y en muchas otras, eh, los mecanismos de exclusión estructurales, en políticas públicas, en el entorno social, en, el, en la perspectiva cultural y en el nivel familiar, cómo los hemos sido eh, adaptando y cómo hemos, hemos eh, hecho que la educación responda a esta perspectiva de exclusión. Necesitamos, como, como menciona Adriana por principio, empatía, compromiso, voluntad, apertura a la diversidad y claro, evidentemente cambios, cambios en la política pública y cambios en las dinámicas. Eh, para hablar de todo esto vamos a, a, a darle el espacio a nuestros panelistas eh, no sin darle la bienvenida también a, ya, ya no sé cuántas tenemos, pero teníamos poco más de 3,000 personas en, en, la, en el Zoom y en el... Eh, 3,300 personas tenemos ahora en el Zoom y en el Facebook. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Y eh, presento eh, en principio eh, a la doctora Silvia Ortega. Quizá la conocen muchísimo, ha tenido... Cargos de enorme relevancia en el país, ha sido subsecretaria de Educación, no los voy a decir en orden, Silvia, porque no me van a salir en orden, pero subsecretaria de Educación Media Superior, la administradora de servicios educativos federales en la Ciudad de México, ha sido directora del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y es un especialista en temas de educación. Vamos a tener también, tenemos aquí, le agradezco muchísimo al doctor Fernando. Fernando Salmerón, el, el, el Fernando Salmerón es eh, investigador, ha sido investigador y académico de ciencias del, del, durante muchísimos años. Nos honramos además de que sea eh, un miembro del, del consejo de consultivo del CIPIN a nivel nacional. Es especialista en educación intercultural, lo ha sido, fue durante muchos años coordinador de la educación intercultural en México, desde la Secretaría de Educación Pública. Es antropólogo, sociólogo y ha hecho muchísimas investigaciones en temas de antropología sociocultural. Está también con nosotros la eh, eh, Gabriela Tamés Delgado, que es directora de Fortalecimiento Curricular en Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública ha sido coordinadora nacional del Programa de Educación Especial, tiene este, este encargo en la, a nivel nacional en, en la SEP Federal, eh, y es especialista en educación y discapacidad, ha, ha trabajado largo tiempo ya en la Secretaría de Educación Pública en esta responsabilidad. Y, eh, y también presentar a la doctora Alicia de la Peña, que posiblemente también la conocen muchos, muchas de ustedes, a ese, tiene estudios de educación especial en la Universidad de Washington, fundó eh, Servicios Educativos Familia y Escuela, fue directora de Comunidad Down, fue también directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad eh, Intelectual, es directora de Inclusión Educativa ahora en el Colegio Celtic y es una pues, luchadora de muchas décadas eh, y ha aportado muchísimos procesos en ese sentido a, en muchos lugares del país. Le vamos a dar la palabra, en principio, para dar una, una perspectiva general a la doctora Silvia Ortega. Gracias, Silvia. Tienes tu micrófono silenciado, Silvia. Tienes el, el micrófono silenciado, yo creo que lo, lo silenciamos ¿Sí? al mismo tiempo. Listo. Sí. No, ya está, ¿no? Ahora sí me oyen. Ya no me aparece el silencio. Perfecto. Ok. Ya se oye Muchas perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Me da mucho gusto saludarlos. Hace tiempo que no les veía físicamente y miren, ahora tengo la ocasión de verles simultáneamente aquí en, este, en esta conversación. Eh, le agradezco mucho a Ricardo que me, que me haya invitado y eh, mucho también la oportunidad, sí, de, iba yo a contar algunas historias, pero, pero creo que son historias de gran tristeza porque se refieren a los niños y niñas, en fin, menores de 18 años que no terminaron la educación obligatoria. Como, como se sabe, hace una década, un tomás más, que en este país se decidió hacer obligatoria la educación media superior. Eh, esto es normal en la mayor parte de los países del mundo, son 12 años de escolaridad y el preescolar. En México tenemos tres años obligatorios del preescolar y eso eh, aparece como, yo creo que una gran fortaleza, una decisión muy buena de los legisladores de la Secretaría de Educación Pública, muy importante para los padres y para las familias. No obstante, tenemos que reconocer el rostro quieren la antípoda de la inclusión que es la exclusión y este sistema educativo como todos los que existen en América Latina eh, y en muchas partes en, en, del mundo es fundamentalmente excluyente y no y, y desde luego inequitativo y eso es lo que probablemente interesa más, cómo lo convertimos en efecto y cómo prescribe la legislación y los compromisos internacionales que hemos suscrito con la UNESCO, con los organismos de justicia. ¿Cómo hacemos de la inclusión educativa una práctica? Déjenme una práctica diaria, un derecho que respetamos, uno que custodiamos entre todos y todas. México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, el tercero en América. 35 millones de estudiantes en 2018-2019, a cargo de un millón y medio, un millón seiscientos mil profesores y profesoras. Pero este gran sistema refleja la exclusión y la desigualdad que son parte de nuestro paisaje nacional. Depende de quién eres, depende de cómo vives, de con quién vives, depende de tu pobreza. El que seas incluido y tengas una ruta de oportunidades, o bien una salida temprana, un abandono, eh, sin que puedas cumplirle a esas personas, a esos niños, niñas y adolescentes su derecho. Un derecho que les hemos garantizado. Bueno, yo, yo creo, quiero decirles que las cifras son muy reveladoras. En 2010-2011, en ese ciclo escolar, hubo 4.9 millones, casi 5 millones de niños, niñas y jóvenes que no iban a la escuela. En el ciclo escolar 2015-2016, según las mejores cifras disponibles, se redujo ese, ese número, pero se redujo en 100,000. 4.8 millones de ni niños y niñas de entre 3 y 17 años estaban fuera de la escuela. Este es un país de, de, de un tamaño razonable, es una gran ciudad, lo que cada año se va de la escuela. Son 1.100.000 niños y niñas que dejan la escuela cada año. Ahora, ¿por qué a pesar de los cambios en la legislación en 2013, a pesar de los grandes esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, de su mesoestructura, de las escuelas, de nuestros compañeros y compañeras docentes? Bueno, miren, a pesar de eso, 84 mil niños de primaria 300,000 de secundaria y un escandaloso monto de mil niños y niñas que deberían estar en la media superior, que habían llegado, abandonan la escuela y quedan excluidos. Pero, pero esta exclusión es selectiva, desde luego. Déjenme decirles, 80% de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes no van a la escuela. 44% de los niños y niñas con discapacidad, a pesar de todo, están fuera de la escuela. 36% de los niños niñas de adolescentes indígenas y 30% de quienes habitan en las zonas rurales. Ahora, hay un modo de estar incluido pero excluido, y eso tiene que ver con lo que aprendes. Si no aprendes, bueno, pues a lo mejor ahí estás, pero estás de facto excluido. Eh, esta distribución del logro educativo, de los aprendizajes, está igualmente eh, desequilibrado y distorsionado. Tiene que ver con el nivel de ingresos de la familia de la que se procede, tiene que ver con el grado de marginación de la zona en la que vives, con la escolaridad de los padres, particularmente de las madres, y con la residencia rural o el tamaño de las comunidades en aislamiento. Entonces, pues claro, por muy buenas razones en el 2019 y frente a esta, yo creo que improrrogable circunstancia, hace la reforma del 2019, con muy buenas noticias, se acentúa la inclusión y la interculturalidad como características centrales del sistema educativo nacional que queremos Se define la equidad como propósito. Y la tercera gran noticia es que se concede la mayor importancia al derecho a la formación y a la actualización permanente de los... Y las docentes. En eso estábamos. Y que nos cae la pandemia. Esa pandemia que lo que hace es revelar, digamos, desnudar lo que ya sabíamos. Porque esto lo sabíamos y lo sabemos desde hace tiempo. Tanto que motiva una, un buen golpe de timón para redirigir un sistema educativo nacional que no estaba siendo... Bien, tu tarea. Y por supuesto no la estaba haciendo para todos y todas. Bueno, como en casi todos nuestros países, hay una zona luminosa. El hecho de que estemos aquí me parece una gran noticia. Estamos pensando en el principal problema de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de las familias, que es la pro alta probabilidad de que la desigualdad se acentúe. No es inevitable, ¿eh? para eso estamos aquí, para ver cómo la vamos a paliar. Yo creo que del lado positivo también están las alternativas para dar continuidad a algo como la docencia, a la distancia y con alcance a gran escala, desde la televisión, la radio, hasta las plataformas más sofisticadas. Yo, una, uno de los rasgos que más valoro es la gran aceptación, y no lo digo de memoria, hay encuestas sobre esto, eh, y el esfuerzo extraordinario de los maestros y las maestras. Una vez más, los maestros y las maestras que conocen a sus alumnos, que los aprecian, que comprenden que son su motivo profesional, han hecho un esfuerzo extraordinario. Y me parece también que es revelador, un nuevo tipo que apunta a un nuevo tipo, mejor, de nexos con los padres de familia, particularmente con las mamás, ¿eh? Un interés genuino de las familias por la educación, por recobrar la promesa de la movilidad y también de la buena ciudadanía y una preocupación por acompañar a sus hijos e hijas. Pero ¿dónde están los peligros? ¿Dónde están los contrastes que amenazan con esta profundización de una situación inaceptable que ya era y que se puede agravar. Miren, en la región centro-occidente, y cito cifras de Lesbicerna, del despacho Valora, solo 10% de los estudiantes están sin contacto con los profesores, El 90% de los estudiantes tienen algún contacto y tienen posibilidades de dar continuidad a, vamos a decir, a su tarea académica. Pero esto en el sur no pasa. En los estados del sur sureste, más de la mitad de los estudiantes no pueden tener contacto con sus profesores. ¿Contacto para qué? Bueno, desde clases virtuales hasta consejitos por consoladores eh, fraternales, solidarios, por el WhatsApp, mensajes de SMS, en fin. Mientras que en los colegios particulares eh, los profesores dedican 60 por, el 60% dedica seis o más horas a estar eh, frente a grupo, digamos. En otros lugares, en otros recintos, particularmente en el sur sureste, otra vez. Solo 30% de los profesores tienen la posibilidad, porque ellos mismos no tienen los dispositivos de comunicación que se requieren, solo 30% pueden estar en contacto con su salud. Los docentes además reportan incertidumbre, una sobrecarga tremenda para quienes son profesoras y madres de familia. Y, y también vemos ya la demanda, de los padres de familia por tener más herramientas para acompañar a sus hijos ellos qué preocupa y con esto voy cerrando preocupan los resultados de aprendizaje preocupa que sea abismo en sánchez preocupan las brechas de desigualdad que puedan eh, no cerrarse tan, sino una acción determinante eh, disciplinada y, y conjunta, preocupa que la tecnología, el lugar de residencia, el estrés laboral de profesores y la inequidad de género sean rasgos que ya estaban allí, pero que se malvienen. Los estudiantes de la educación media superior, les quiero decir, reportan sentimientos de soledad, de enojo, de tristeza de miedo, pero también de compasión. Y algo que es luminoso, la abrumadora mayoría quiere regresar a su escuela. De nosotros depende que no regresen a lo mismo. De nosotros depende primero buscarles a todos, animarlos, y esa es parte fundamental de la inclusión. Tendremos que paliar y acompañar el impacto socioemocional en todas las comunidades escolares, especialmente en los jóvenes y, claro, en los maestros. Vamos a necesitar de flexibilidades, de antiburocracia, de empatía, de acompañamiento a todos y de atención diferenciada. Debemos prever un regreso con restricciones, pero también con oportunidades. Sí, solo sí, oímos la voz de los maestros y de los jóvenes. Aprovechamos esta insólita comunicación con los padres de familia, aprovechamos el interés de los colegas, profesores y profesoras para prepararse porque no se sienten con todas las herramientas y la resiliencia para enfrentar esto, que será duro. Pero que es posible. Yo no, no quiero decir que es una oportunidad, pero hagamos de ello una ocasión para hacer de nuestra educación espacios inclusivos, compromisos, protección para las comunidades y, por supuesto, junto con los organismos, y muy particularmente con CIPINA, convertirnos todas y todos en garantes del derecho a una educación inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues hay tanto que retomar de lo que dijiste. Eh, en conjunto me recuerdan a una, eh, pues uno, uno de los pilares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refiere que la discapacidad no es la disfuncionalidad que tiene la persona, sino la relación con el entorno, con un entorno que es, que tiene barreras, de muchos tipos, hoy descritas en la constitución como barreras para el aprendizaje y la participación pero no solo son, son esas son barreras de todo tipo son barreras lingüísticas, son barreras eh, territoriales emocionales, económicas sociales, culturales enorme cantidad de barreras la escuela no agota el derecho a la educación uh -huh. claramente, creo que eso es parte del reto de la, de la reforma eh, la educación inclusiva requiere una enorme cantidad de cambios en la sociedad en su conjunto, no solo en el sector educativo. Bien, vamos a, a continuar escuchando a Fernando Salmerón. Fernando, por favor, tienes la voz por diez minutos. Muchas gracias. Este, muy, muy buenas tardes a, a todas y todos. Eh, creo que, que, en fin, después de lo que nos ha hecho, eh, que nos han hecho ver. Eh, tanto Silvia como Adriana, eh, está puesta un poco el, el tema de la, de la discusión. Es decir, yo, yo quisiera sobre todo poner el énfasis en lo que, a partir de lo que se ha hecho en, en educación intercultural, a, habría que ver para avanzar, digamos, hacia las cosas que ya nos están planteando la normatividad. Y las, y las nuevas condiciones, ¿no? desde luego acentuadas de una manera muy, muy terrible, como bien señala Silvia, por la, por la pandemia que estamos, que estamos todavía sufriendo. Eh, creo que, que el, el gran reto, digamos, es pues, lo que cada vez decimos con mayor fuerza, pero que no necesariamente nos garantizamos de una manera tan clara, que es que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en la escuela sin importar origen y condición. Y ahí está el tema, ya Silvia aclaró esto de manera muy clara, a lo mejor logramos que una gran parte esté en la escuela, pero esto del origen y la condición no necesariamente es algo que hayamos podido garantizar bien en el pasado y que ahora con la epidemia seguramente se va a traducir en dificultades mucho mayores no solamente por las condiciones que deberemos garantizar para un este, retorno final a, a, a, a mecanismos de educación para todos, sino que también las condiciones en las que las personas regresarán a actividades regulares, pues van a ser muy, muy distintas dependiendo de lo que ahora está sucediendo. Pero me parece que esto es clave. Ahora, no es suficiente, digamos, no es solo necesario que todo el mundo esté en la escuela, sino que además tenemos que lograr, como se ha insistido mucho también, que permanezca en la escuela y que egrese en los tiempos en los que estaba previsto. Estas son las otras dos condiciones a las que Silvia se refirió con muchísima claridad. Creo que son muy importantes. Y luego, pues tenemos que garantizar que, que la calidad de la educación que allí recibe, pues también sea relativamente pareja y esta parejura, pues se debe se debe ver sobre todo en términos de la utilidad que para todos y cada uno de ellos tiene lo que reciben en la escuela. Y ahí es donde entramos otra vez en dificultades muy importantes porque no es lo mismo las necesidades de todos en cualquier, dependiendo de origen y condición. Y esto es algo a lo que hay que ponerle atención en la escuela, es decir, en las escuelas. No es algo que se pueda resolver. En mi experiencia desde la Secretaría de Educación o desde las medidas nacionales o internacionales. Es algo que se tiene que resolver en la colaboración directa entre los, los maestros y las maestras y las comunidades. Creo que, que Adriana se refirió a esto de manera muy, muy clara al principio. Esto es general para todos, pero es mucho más acentuado en los... Uh, en los alumnos que requieren una atención particular a la diversidad, tanto a la diversidad eh, cultural y lingüística, como a la diversidad en términos de discapacidad y de otras condiciones, ¿no? Pero ciertamente la discapacidad y entre ellas la discapacidad intelectual es un, un problema muy importante de atender. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde, donde está el tema. Ahora, ¿cómo es que esto habría que hacerlo? Me parece que un elemento que ya han señalado también este, quienes me antecedieron en la palabra es que es importante incorporar de manera explícita principios y elementos que nos permitan, por un lado, reconocer que estas diferencias requieren eh, atención específica y atención que tiene que ser diversa, tanto a la diversidad cultural y lingüística como a la diversidad de capacidades, y esto es un, un tema este fundamental y para esto es que quizás lo que resulta clave es que tenemos que comenzar por empezar a pensar en modelos de atención escolar que incorporen esta diversidad hemos avanzado muchísimo en los últimos años pero nos faltan yo diría años luz formas las formas que esto debe debe asumir es decir creo que cada vez más tenemos que avanzar, hacia la incorporación plena de estas diversidades en los mecanismos eh, de educativos. Y ahí me parece que hay algunas cosas que hemos aprendido en educación escolar, en educación intercultural, y yo diría que mucho de esto, en algún momento hubo un diálogo particularmente fuerte, cuando en un momento se pensó que educación intercultural y educación especial deberían formar parte de un solo y compacto grupo dentro de la educación, y hubo discusiones muy interesantes de, de, con, con rechazo de ambos lados, de que decían, de ninguna manera un indígena es una persona con discapacidad, yo no estoy dispuesto a colaborar con quienes lo ven así, y del otro lado que decían, si sí, traten ustedes de ver si una persona, por mucho que abre otra lengua, tiene un problema de discapacidad intelectual. Y estos dos extremos, claramente nos pusieron a pensar mucho en estas cosas pero hay unos temas que me parece que son fundamentales uno primero es que y ya lo señaló adriana de manera muy muy muy clara al principio tenemos que tomar conciencia de que existe una problemática que hay que atender no podemos hacer como si no existiera no podemos decir nada más que, que pues que sí hay que hay que atender a la diversidad no hay que ver que atender a la diversidad requiere requiere compromisos y requiere también eh, capacitación y requiere una revisión permanente de lo que estamos haciendo. Creo que ahí han insistido mucho los documentos de la UNESCO, en el sentido de que estamos hablando de procesos que tienen etapas, pero que también tienen que ser de alguna manera eh, eh, circulares o retroalimentadores de los mismos procesos. Es decir, es necesario explorar qué es lo que sucede. Y qué es lo que sucede probablemente a nivel de cada escuela, porque cada escuela va a tener condiciones distintas, cada escuela va a tener características distintas en las que puede avanzar hacia la exploración y el análisis de lo que ahí sucede. Pero después, estas mismas condiciones pues tendrán que hacer planes sobre cómo es que esto se hace. Entonces, el primer tema es tomar conciencia de que hay una problemática y que esta problemática tiene que ver, y con énfasis distintos, pero tiene que ver muchas veces con que hay relaciones que son desiguales. ¿Y por qué son desiguales las relaciones? Pues a veces porque, el, porque hay problemas de discapacidad o, o problemas sociales de atención a la discapacidad, porque hay problemas sociales de atención a la diversidad cultural y lingüística, porque hay problemas sociales de atención a la diversidad socioeconómica, que también es un, un tema muy importante. Entonces, este es un primer, un primer paso este, que se dice fácil, pero no se, no se toma fácil. A partir de ahí es que entonces sí podemos comenzar a promover actitudes de respeto hacia estas diferencias y de comprensión. Es decir, nadie puede respetar algo que no conoce. Ese es un, un tema que la educación intercultural ha venido sosteniendo desde hace muchos años. Si alguien no conoce el asunto, pues no hay manera de que le tenga respeto entonces el primer punto es tratar de hacernos conscientes a todos de que ahí hay cosas que ahí hay elementos que debemos atender y luego esos elementos que debemos atender pues requieren entonces sí algunas algunos elementos específicos tenemos que promover elementos de respeto pero también tenemos que promover elementos que requieren capacitación de cómo es que se atienden esas diversidades no todas se atienden del mismo modo y no todas res, no todas responden del mismo modo a la atención que le ponemos. Entonces, es otro tema que me parece clave. Ahora, por otra parte, también creo que hay una cosa que hemos aprendido tanto en educación especial como en educación intercultural, que es que la diversidad es, tiene que verse como una ventaja pedagógica. El hecho de incorporar y de hacernos conscientes de que tenemos esas diferencias, eso nos da ventajas. En el proceso educativo, aunque cueste trabajo, aunque se requiera capacitación, aunque se requiera un compromiso más grande. Todos esos son elementos que tienen que estar ahí, pero que nos deben dar la posibilidad de enriquecer el proceso a partir de lo que sabemos. Y luego, a partir de ahí, pues si hay, si hay sin duda estrategias pedagógicas específicas para atender cada una de estas cosas que tendremos que ir encaminando y que tendremos que ir viendo. Pero hay que estar conscientes de que vamos hacia allá. Porque si no lo vemos así, si no vemos esto como una oportunidad, no que la pandemia sea una oportunidad, pues claro que no, nadie hubiera querido tenerla encima. Pero ya que la tenemos encima, tenemos que aprender de lo que nos está sucediendo para no repetirlo y para poder hacernos pensar a todos en las posibilidades de que esto camine hacia mejores soluciones. Y esto es algo que está presente, que tenemos que tener claramente previsto en cualquier mecanismo que utilicemos para la inclusión y la atención a la diversidad cultural y lingüística. Creo que por ahí me detengo ahora. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que a la parte que mencionaba eh, Silvia sobre esta relación entre exclusión, y desigualdades eh, le añades muy bien la relación entre inclusión y diversidad no no se puede sino no se puede incluir si no se reconoce la diversidad como una riqueza además no solo si se, se reconozca la existencia que eso hemos avanzado legalmente en este país llevamos 20 años haciendo una ley una, una cantidad de leyes enormes y de instituciones que reconocen situaciones y condiciones diversas pero una cosa es reconocerlas y otra cosa aceptar que son una riqueza. Que, que nuestra sociedad, que nuestras comunidades, que las escuelas, las aulas, son eh, ricas si son diversas. Y, y en, en realidad, si no lo son, se empobrecen. Ya tienen un mecanismo de empobrecimiento. Bueno, eh, antes de darle la palabra a Alicia de la Peña, le doy la, las gracias. Ahora tenemos poco más de 4.800 personas de prácticamente todo el país, hay 25 entidades federativas acá conectadas, no las nombro todas, pero les agradezco muchísimo a todas y todos, y también los comentarios, ya llevamos una enorme cantidad de comentarios que tienen que ver también con lo que pasa directamente en las aulas, en las escuelas, con las barreras de, para el aprendizaje y la participación, con eh, los maestros, los docentes, eh, las unidades de USAER, las escuelas interculturales, Etcétera. Eh, Alicia, por favor, te damos la palabra. Tienes el micrófono apagado. Listo, ¿me escuchas? Sí, te okay. escucho. Muy bien. Bueno, eh, después de todo lo que los participantes acaban de exponer, eh, yo me quiero ir un poco sobre la parte práctica. Es decir, nosotros trabajamos en todas las organizaciones que mencionaste tratando de capacitar a los maestros, a las maestras, a los directivos en un cambio de paradigma importante en los sistemas de enseñanza. Entonces, en el momento en que nos enfrentamos a este reto de la pandemia, en que nos vemos obligados a enseñar, a distancia, en Aprende en Casa, realmente nos ha generado un reto muy importante y es al que yo quisiera referirme en función de, del poquito tiempo que tenemos. El reto principal es cómo enfocar esta enseñanza a distancia para que los niños no pierdan el tiempo, para que los niños estén atentos y puedan darle un seguimiento y una continuidad a su aprendizaje. Pero el reto de las escuelas que tenemos niños integrados es un reto definitivamente mayor. Es un reto en el cual nos enfrentamos a que como colegios, como escuelas, somos responsables de todos los alumnos. Y desde el momento en que aceptamos a chiquitos con algún tipo de discapacidad, hablando de la condición de discapacidad y sobre todo de discapacidad intelectual, eh, tenemos que tener este cambio de paradigma que nos está forzando a hacerlo si es que no lo quisimos hacer antes. Y la barrera principal es precisamente cómo enfocar esta diferenciación, cómo diferenciar y cómo diversificar la enseñanza para que esta enseñanza de la asignatura y del tema que sea pueda ser accesible a todos los alumnos yo presenté les mandé una pequeña presentación porque es un poco el compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo en celtic en celtic el colegio celtic es la transformación que hicimos de comunidad down como escuela de educación especial al colegio celtic como una escuela inclusiva incorporada a la sep en la cual la dinámica es el estudio ...en las aulas de niños con y sin discapacidad. Me voy a referir a los niños sin discapacidad como niños regulares... ...para poderme entender. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra barrera principal es, es metodológica. Es decir, la Secretaría de Educación, y lo comprobamos como escuela... ...que estamos incorporados y que tenemos muchos niños con alguna discapacidad no hemos encontrado en siete años de práctica un obstáculo por parte del sistema educativo. Es decir, el problema en última instancia está dentro de las escuelas. En las escuelas es donde la parte de política, práctica y cultura tiene que hacer sus ajustes para poder aceptar los niños con esta diversidad. La siguiente. Hay algunas recomendaciones. Que estamos eh, haciendo a las maestras y que nos están sirviendo sobremanera les estamos pidiendo a las maestras que hagan una planificación por sesión diaria para enviárselo a la familia aclaro estamos hablando de grupos integrados donde existen dos o tres niños con discapacidad intelectual por lo tanto esa ficha informativa tiene que ser empática con las posibilidades de comunicación de la familia. Si utilizamos términos demasiado sofisticados, la familia no te va a captar, no se va a meter en lo que tú quieres que haga y no se va a comprometer de una manera integral. Esta ficha requiere de instrucciones, instrucciones de esta secuencia didáctica que va a desarrollar la maestra durante sus sesiones de clase pero que vaya directamente como información a la familia dando la instrucción sobre el tema qué es lo que se va a enseñar muchas veces los maestros entran a trabajar con los niños y ni los padres ni los niños saben con claridad qué es lo que van a aprender en esa clase. Por lo tanto, es muy importante esta introducción que vaya acompañada de las instrucciones de cómo esa secuencia didáctica se va a ir desarrollando, de tal manera que los padres conozcan a lo que se enfrentan, los materiales que van a, a requerir. Y otro punto que nos ha parecido muy importante es que haya indicadores de evaluación. Es decir, ¿qué se espera? que el alumno aprenda del tema como aprendizaje relevante y fundamental. Es decir, si un maestro no sabe diversificar, el maestro planifica homogéneamente, de, de manera homogénea, todos deben de aprender lo mismo al mismo tiempo y ser evaluados de la misma manera. La diversificación, lo que nos permite y nos obliga, es variar los contenidos para que sean aprendizajes relevantes y fundamentales de la misma asignatura y del mismo del mismo tema de esta manera tenemos que contar para discapacidad intelectual con los apoyos de la familia en este gobierno se ha hecho mucho hincapié en la cooperación de la familia con los maestros y con la escuela esta está siendo la oportunidad ...para que los padres verdaderamente colaboren y se haga ese equipo que mencionaba Adriana... ...entre la familia y el maestro. La siguiente. Eh, ¿Cuáles son los retos de los maestros? El conocer el perfil de su grupo. Los maestros ya vivieron con su grupo dos trimestres. Por lo tanto, ya conocen cuáles son las fortalezas y ya conocen dónde están los puntos de partida el aprendizaje programado a objetivos más específicos de los niños que pueden presentar estas condiciones. Ellos, los maestros, tienen que seleccionar el tema de la asignatura, pero analizando, repito, y quiero hacer mucho hincapié en detectar los aprendizajes relevantes y fundamentales de los temas, para que esto sea lo que le van a pedir al alumno y a la familia que sus hijos aprendan. Tomar en cuenta los aprendizajes previos. Esto es muy importante que en una sesión los maestros exploren un poquito qué es lo que los niños saben sobre los temas que van a tratar, qué saben sobre los planetas y sobre el sistema respiratorio para ver en dónde están los niños y entonces enfocarlo. La recomendación principal que hacemos a los maestros es de que tienen que hacer un ejercicio de diversificación en multigrado. Es muy sencillo visto de esta manera y la doctora Tomlinson es su recomendación principal. Poder programar de más a menos complejidad, de más a menos cantidad de trabajo, de más a menos el tiempo requerido. Por lo tanto, yo puedo tener un alumno que aprende mucho, que tiene muchísimo interés ...en saber de los planetas y va a ser una investigación y una antología enorme, muy variada, muy enriquecedora. Pero voy a tener niños que necesito que sepan los puntos fundamentales y lo más básico del tema de los planetas. Por lo tanto, este manejo en un ecualizador de más a menos en complejidad, cantidad y tiempo requerido nos permite ver con claridad en qué consiste esta diversificación. La siguiente. Aquí tenemos una foto en pantalla. Este es un chico, es un alumno con síndrome de Down. El hecho de que los niños con alguna discapacidad participen con su grupo, estén en pantalla, es una experiencia verdaderamente emocionante. Es decir, los, los, los alumnos crecen todos, saben manejar, van aprendiendo a manejar los requerimientos tecnológicos, los manejos de pantalla y van trabajando de acuerdo a lo que los maestros van dando, pero manejando los ajustes razonables que están requiriendo las asignaturas y los temas para que sea un reto accesible a la condición del niño. La siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, una evidencia. Aquí el tema era el eclipse, eh, geografía, cuarto de primaria. Aquí nosotros tenemos la evidencia de este chico con síndrome de Down que nos está poniendo en cuatro líneas cuál fue su aprendizaje fundamental y un dibujo que hizo en casa sobre lo que es el eclipse. Yo, como maestro, puedo sofisticar muchísimo mi enseñanza sobre lo que son los eclipses, pero con que este niño me haya aprendido estos elementos fundamentales, yo, maestro, me siento totalmente satisfecho. Me está manejando español, está escribiendo, está redactando, está dibujando y está comprendiendo lo esencial de mi tema. La siguiente. Aquí tenemos otras estrategias que estamos manejando en pantalla, que esto se manejaba a nivel presencial también, es utilizar los mapas mentales y conceptuales. Este es inglés, este es un niño con síndrome de Down en cuarto de primaria. Se está ajustando eh, el contenido a las estaciones, porque este, dos o tres niños tenían dificultad en esta comprensión. Se hace un mapa mental en donde los niños van a ir a, a, a aumentando y enriqueciendo su mapa de acuerdo a la información fundamental que se está dando por parte de la maestra, el apoyo que lo, la, la, el familiar, ya sea mamá, papá, hermano o abuelos, están trabajando con los niños, porque esto sí es indispensable. La siguiente, por favor. Y entonces vamos viendo cómo enriquecen sus conocimientos con el tema de acuerdo a sus posibilidades y generan una ficha de conocimiento que puede ser un examen parcial o un examen final con el cual yo puedo calificar porque sé los conocimientos que adquirió este niño y son de acuerdo a sus retos cuarto de primaria con síndrome de Down. Yo me quedo totalmente satisfecho. Los otros compañeros, sobre todo aquellos que pueden investigar, que tienen muchísimas inquietudes, muchos intereses, pueden irse a la NASA y hacer investigaciones de lo más sofisticados. Mismo grupo, mismo tema, misma asignatura. Los chicos que hicieron este tipo de investigación comparten la riqueza de su conocimiento. Pero este chico con síndrome de Down también va a compartir Toda la riqueza de su aprendizaje en una evidencia que él elaboró conjuntamente con su familiar. La siguiente. De esta forma, lo que esperamos de los maestros es que en esta planificación están en casa. En la casa no tienen los elementos que tienen las escuelas. Por lo tanto, tienen que enfocar sus temas a que utilicen cosas de la, de la casa. Si van a haber medidas, volúmenes, peso, que traigan el kilo de frijol y la taza para medir y la, lo que mide la mayonesa, qué sé yo, usar las condiciones de casa. ¿Por qué? Porque los aprendizajes significativos son aquellos que nos van a servir para solucionar problemas y para enfrentar situaciones cotidianas. Esto va para todos los alumnos, no nada más para los niños con discapacidad. Así es como tienen que enfrentar las maestras su clase para que sea accesible a todos los niños en temas de matemáticas que pueden ser muy complejos, pero que si los hacemos de retos accesibles, pueden ser realmente accesibles y muy interesantes para todos los alumnos. La siguiente. Aquí presentamos otro ajuste. Este es un alumno, síndrome de Down, cuarto de primaria. Aquí la maestra está mandando trabajos a casa, haciendo los ajustes curriculares de operaciones matemáticas. Obviamente en cuarto. Están en centenas, millares, fracciones, mil cosas. Aquí este chiquito necesita reforzar lo que es la operación de la resta. Esto es importante, esto es lo que se manda, sobre esto se trabaja y sobre esto se califica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro, otro ejemplo, se dio todo lo que es el COVID-19, todo lo que es el aparato respiratorio. Lo que se les pide a los niños es, en una figura humana que ellos pueden dibujar junto con su familia, cuáles son los aprendizajes fundamentales. ¿Qué son los pulmones? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me debo de cuidar? ¿Qué significa la sana distancia para que entonces el virus no entre a mis pulmones y no me enferme? Ese es el aprendizaje fundamental. Otros chicos, repito, pueden hacer investigaciones muy profundas sobre aspectos médicos y participan y colaboran y enriquecen el aprendizaje. Esa es la diversificación ...enriqueciendo el aprendizaje de todo el grupo. La siguiente. Alicia. Sí, aquí nada más termino con esto. Okay. Esto es la biografía. Biografía, se rifaron. La maestra, eh, para un chico con síndrome... ...en primero de secundaria, le tocó a Leonardo da Vinci. La maestra sí tuvo el cuidado de mandar un texto, unas preguntas... Y enfocarle al papá cinco puntos para que pueda hacer la investigación. La siguiente, por favor. Esta es la evidencia que tuvimos de este niño. Primero de secundaria. Leonardo da Vinci fue excelente el reto cultural y lo hizo muy bien. La siguiente. La siguiente. Bien, nada más algunos puntos fundamentales. La flexibilidad en movimientos de los grupos. Tenemos que mezclar a los grupos completos, integrados, con posible necesidad de grupos alternos. ¿Para qué? Para enfocar objetivos específicos en español, o sea, en lectura, escritura y matemáticas, y tener los apoyos individuales que en un momento dado se pueden estar requiriendo. Flexibilidad en ajustes razonables. En su secuencia de la maestra, en la claridad de las instrucciones, en los apoyos que los alumnos pueden tener manejando ilustraciones, mapas, etcétera, para dar los aprendizajes fundamentales del tema de la asignatura. Y la último es flexibilidad en la evaluación. Yo comencé diciendo que la Secretaría de Educación ha dado tal posibilidad de manejo auto auto vaya con una autonomía para la escuela lo suficiente para decir, este alumno con este aprendizaje sobre este tema, yo puedo darle una calificación aprobatoria que maneje su autoestima y que realmente refleje su esfuerzo, su participación, su comportamiento con las instrucciones precisas que la familia y el alumno van recibiendo. Y todo esto ir formando la carpeta de experiencias. La carpeta de experiencias va a ser la mayor riqueza que todos los alumnos deben de ir construyendo para que en el regreso a clases, sea cuando esto sea, ¿no? los alumnos puedan exponer lo que aprendieron. Y estos son los elementos que los maestros van a tener para que junto con los dos trimestres anteriores puedan dar calificaciones y podamos sacar adelante el ciclo escolar. Esto en general es lo que quería yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Eh, vamos a, a escuchar a, a Gabriela Tamés antes de después hacer otra ronda para ir respondiendo muchísimas preguntas, inquietudes que han llegado. Realmente son, son cientos. La última vez que vi, teníamos 1,500. Pero yo, yo quisiera centrar que hay... Eh, hay mucha inquietud, eh, Gaby, sobre si realmente vamos a poder hacer inclusiva la educación, y un, eh, un tanto referida a niños y niñas con discapacidad. Si eh, eso, ¿qué va a implicar para los niños y niñas con discapacidad múltiple? Si, la, si la, el mandato ahora constitucional Ajá. implicará la desaparición eh, total de la educación especial. Eh, y yo quisiera eh, solo decir eh, previamente que recordarán ustedes que un transitorio de la, de la reforma constitucional del año pasado eh, definió que había que hacer una estrategia nacional de educación inclusiva uh -huh. ya esa ya se hizo ya se publicó pero es realmente una estrategia que requiere un desarrollo pues a, hasta llegar a, al detalle que acaba de mencionar eh, alicia. En realidad, si no se llega al mecanismo a través del cual el docente, la familia y el, el niño o la niña interactúan para, para realmente incluirse eh, de, de manera cualitativa en la, eh, en, la, eh, en la educación, pues la estrategia puede ser una, una definición general, definiciones generales. Hemos tenido algunas y van cambiando, realmente han ido incidiendo, no con la velocidad ni con la profundidad que necesitamos aún, por eso tenemos el panorama que, que ya se describió. Pero ahora creo que tenemos una gran alternativa. Yo quisiera decir que igual que los derechos, la inclusión no, no va en contra de ninguna de las personas. La inclusión solo puede ir a favor de todas las personas, sobre todo aquellos que viven mayormente excluidos. Gaby, por favor, tienes la palabra. Gracias, Ricardo. Buenas tardes pregunta? a todos. Gaby, sí, te interrumpo un segundo. Voy a irles pasando a, a los otros eh, panelistas mientras tú hablas, preguntas que han llegado del público para después de tu intervención. Gracias, Gabi. Perfecto, gracias. Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, eh, pues no solo que me hayan invitado, sino que hayas propuesto este panel, Ricardo, y que si Pina lo, lo, lo esté abordando, ¿no? Porque es un tema que nos interesa a muchas personas que trabajamos en el sector educativo, pero también a muchas familias que Yo de lo que más conozco es el tema de educación especial, así es que hay muchas familias que tienen hijas o hijos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes o cualquier otra condición que los pone bajo ciertas circunstancias en situaciones de vulnerabilidad en la escuela. Eh, bueno, antes que nada, eh, quiero dar un saludo de parte del subsecretario de Educación Básica, el maestro Marcos Pucio Mujica, que me pidió que les hiciera extensivo el saludo y que obviamente pues está muy contento también de que estemos hablando sobre este tema. Respondiendo a tu pregunta, porque creo que por ahí puedo empezar y, y me parece que es un buen momento para aclarar el, el tema. Al día de hoy, por lo menos yo no conozco un, un documento o algo que señale con puntualidad que hay que desaparecer la educación especial. Creo que esta... Eh, interpretación de que tenemos que transitar de la educación especial hacia la educación inclusiva, como se dijo en otros tiempos, ha hecho pensar que la educación especial como servicio, como modalidad, como sistema, como profesionales que están para apoyar el, el, el, al sistema ¿no? en su conjunto, eh, eventualmente tienen que desaparecer para que todo, digamos, se normalice o se regularice en un tipo de escuela eh, pues que sea totalmente, eh, como digamos, como estandarizada y abierta a la diversidad con los parámetros que normalmente conocemos. Bajo esa premisa, eh, yo lo que creo que es importante que todos tengamos presente es que si bien es cierto que tenemos que, tenemos que trabajar a favor de que haya una escuela cada vez más incluyente o inclusiva, como le querramos decir, también es cierto que tenemos también que fortalecer otros eh, equipos y otras eh, cosas que están alrededor de las escuelas y que si éstas no están no solo fortalecidas, sino bien intercomunicadas, no podemos hacer que la escuela evolucione o se transforme hacia una escuela inclusiva. Eh, creo que eso es algo importante. Tal vez bajo, y, y también ha generado mucha polémica, no solo en México, sino en muchos países, ¿qué hacer? sobre todo con alumnas y alumnos que tienen, como ya lo dijo hace rato Adriana, lo menciona también Alicia, qué hacer con estos alumnos que tienen discapacidad intelectual o que tienen autismo o que tienen discapacidad múltiple sordoceguera y que para un maestro de educación básica regular, no, no me gusta usar la palabra regular y estamos tratando de hablar del maestro de educación básica únicamente. Eh, pues obviamente pues es un reto porque él tiene que atender a un conjunto de alumnos y, y no, está, eh, no va a poder porque no va a tener el tiempo y, y aunque tome muchas capacitaciones y demás, no va a tener las, las herramientas necesarias para poder llevar, llegar a la especificidad que se requiere. Para eso se requieren los servicios de educación especial. Ahora como los tenemos, es como servicios de apoyo en básica, me refiero, porque es de lo que estoy hablando ahora, en básica. Tenemos un servicio de apoyo que cambia dependiendo el estado, la zona escolar, el turno, el, la región, este, el, en fin, muchas características. A veces son servicios que están más presentes en las escuelas, a veces son servicios que hacen como solo algunas visitas a las escuelas. Y tenemos un servicio escolarizado, es decir, un, una escuela donde algunos alumnos llegan y lo que tenemos que trabajar, y aquí creo que me puedo adelantar un poco a lo que viene, que son la formulación de los lineamientos para cómo deben trabajar los servicios de educación especial, es cómo discernir cuando un estudiante, digo, lo deseable sería que todos estuvieran en el espacio regular. Pero también es cierto que hay familias que no optan por ese servicio, que optan por un servicio escolarizado de educación especial. Entonces tenemos que ir, yo diría, como transitando culturalmente, éticamente, ideológicamente, normativamente, para que, eso, para que esas dos opciones coexistan y que realmente estén para, eh, se brinden en las mejores condiciones. Y por otro lado, pues que la decisión de la familia o del estudiante que opte por un servicio escolarizado, que se ve desde, desde esta mirada, se ve como un espacio, pues tal vez que no es incluyente porque es una escuela de educación especial, pues que tome la decisión con base en criterios que no sean, no sé cuáles si sí sean, pero los que no sean es, pues porque en la escuela de allá no me aceptan, porque hay rechazo, porque el maestro no sabe atender al alumno, Tampoco que se quede en el centro de atención múltiple o escuela de educación especial porque hay que conservar un plantel o hay que conservar una, una matrícula ¿no? de alumnos para permanecer. Esas no deben de ser las razones de peso. Y eso tiene que ver con un cambio cultural, pero también con un cambio, obviamente, en las políticas ¿no? educativas y, y fina, de financiamiento de la educación. Entonces... Yo diría que en, en, tratando de responder a esa pregunta, pues hay polémica, porque hay quienes defienden a ultranza que existan estos dos espacios educativos y hay quienes eh, prefieren que todo, vaya, desde una mirada del de derecho a la educación, todos transiten hacia la escuela regular. Traigo una presentación, pero yo creo que mejor hago un resumen para, digamos, no, para mejor pasar a las preguntas. Y básicamente es que mi presentación dice lo que ya dijeron mis antecesores. ¿Qué es una escuela o qué es una educación inclusiva? Porque una escuela es como reducirlo a un espacio físico, lo cual no es una reducción menor, es, es algo también muy complejo. Pero ¿qué es una educación inclusiva? Es un proceso, no es una cualidad o algo que se le ponga a la escuela. Eh, es una transformación constante, por lo tanto, y que se tiene que transformar ese espacio educativo en muchos sentidos, en lo cultural sobre todo, porque creo que eso es lo que de, detona todo lo demás, las prácticas sobre todo. Es, un, es la construcción de una es, escuela o de un centro escolar o comunidad escolar donde todos caben y no solo los estudiantes, sino también las familias que ahí participan y los maestros que ahí laboran y cualquiera que quiera llegar a esa escuela y aportar algo. Es un posicionamiento ético, no es un modelo, no es una estrategia, no es la última línea del renglón de una ley, no. Es un posicionamiento ético ser incluyente, ser inclusivo. Está asociado al logro educativo. No, debemos ir como también rompiendo esta idea de que si incluyo a los diferentes, pierdo eh, el estándar, ¿no? Baja la calidad educativa. Soy honesta. Creo que a lo mejor al principio sí genera crisis y obviamente puede generar baja en la calidad educativa, incluso problemas de convivencia en la escuela, pero hay que trabajar para eso, para que justamente la inclusión se vuelva en un valor que eventualmente ponga a la escuela o a la, a la comunidad educativa en otra posición. Y también es la articulación de esfuerzos, creo que es, y por eso la dejé al final, es la parte, digamos, más importante. La inclusión no es un asunto del maestro o maestra o psicólogo o trabajador social o pedagogo que fue contratado para atender a los diferentes. Es el trabajo en conjunto donde cada quien tiene un nivel de responsabilidad y todos tenemos que trabajar por, por esta escuela en común, con un mismo lenguaje, con prácticas que no es que sean iguales, porque a unos les toca hacer una cosa y a otros nos toca hacer otro. Alicia ya puso ejemplos. Hacer ajustes en el aula, para algunos maestros es algo cotidiano, sencillo. Para otros puede ser algo muy complejo. Para hacer un ajuste, para un alumno que a lo mejor yo digo, bueno, es que va un poco atrasado, falta mucho, eh, los papás no apoyan, pues el ajuste puede, perdón por lo que voy a decir, puede ser menor. Para un alumno que no ve, que no se desplaza de manera autónoma, que come por sonda en el estómago, que convulsiona si no toma un medicamento, que habla otra lengua o que no escucha. Es decir, todo eso se va complejizando y por lo tanto, pues para eso es que se requiere gente que sea especializada, pero no que trabaje de manera aislada, sino que sea especializada en un engranaje de gente que tiene que participar. Y ahí es donde creo que vale mucho la pena hacer el énfasis en lo que Adriana ya decía hace rato, el compromiso, la colaboración, la responsabilidad compartida o la mirada en común. Eh, creo que desde, desde ahí yo dejaría como mi participación para dar pie a otras preguntas, porque creo que además, pues ya, digamos, mucho se ha comentado del tema y, y, y mejor le damos este, avance al tema. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, eh, Gaby. Vamos a, a invertir un poco el orden, porque Fernando ya tiene las, las preguntas, ya se las envié, este Silvia, te las voy a enviar ahora por WhatsApp. Eh, eh, pero, Fernando, si quieres eh, hablar de esta perspectiva de realmente hay que seguir teniendo una educación diferenciada para, para, según eh, los grupos étnicos, según también la, la diversidad lingüística, o tenemos que hacer una educación, que hacer que la educación regular sea intercultural. Este, muchas gracias por la pregunta. Creo que yo ya me metí una vez en problemas por responder esta, esta misma pregunta hace años y a lo mejor hoy voy a volverme a meter en problemas. Este, a ver, educación indígena, como hoy la entendemos, bueno, como ayer se entendía en el país, hoy, hoy no me queda tan claro. Entiendo que hay cambios muy importantes que se están haciendo y no estoy totalmente al corriente. Pero hasta, hasta el día de ayer, la educación indígena estaba planteada como una educación dirigida exclusivamente a la población indígena en lo que se consideran sus comunidades de origen. No está dirigida a los estudiantes indígenas que están fuera del sistema de educación indígena. Y hay muchos estudiantes indígenas en escuelas regulares, tanto en las regiones consideradas tradicionalmente como indígenas, como desde luego fuera de ellas en, y cada vez más en las ciudades. Entonces, eso ya nos plantea un, problem, un primer problema de que cuando las escuelas de educación indígena se diseñaron, pues se diseñaron para una realidad que hoy no es la misma. Y eso nos debería llevar a revisar claramente ese planteamiento. ¿Por qué digo que no es la misma? Primero, porque tenemos muchos estudiantes indígenas o de origen indígena que están fuera de esas escuelas. Y luego, porque esas escuelas también han recibido estudiantes indígenas que ya no son como eran antes. Sí, tenemos muchísimos eh, registros de estudiantes indígenas que hoy tienen el inglés como primera lengua, por ejemplo. Y, el, y su lengua nativa eh, como segunda lengua y el español viene a ser una tercera lengua. Entonces eso ya nos cambia radicalmente el panorama y esto es cada vez más frecuente. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con esta discusión vieja de iguales pero diferentes, que es una discusión que debemos tener siempre presentes. Cuando nosotros tenemos la idea de que tenemos sistemas que son iguales, pero que son para grupos distintos, estamos hablando de sistemas de segregación. Lo siento mucho, pero así sucede. Esa fue siempre la crítica en contra de las escuelas de educación especial también. Y creo que, que hoy las escuelas de educación especial lo han entendido mejor que las escuelas de educación indígena. Entonces, ahí hay otro problema. Entonces, si a mí me preguntan si deberíamos, este cerrar la educación indígena, como dice la pregunta, mi, mi primer brinco sería, sí, pero eso no quiere decir que haya que desaparecerla. Lo que quiero decir es que tenemos que transformarla. Es decir, a mí me parece que sería mucho más útil tener un sistema nacional de educación que fue, estuviera mucho mejor dispuesto para atender a la diversidad, tanto a la diversidad cultural y lingüística como a la diversidad de capacidades. Y que tuviera grupos especializados que apoyaran a la atención de esta diversidad en todas y cada una de las escuelas, con independencia de donde se encuentre. Ese es en lo que se refiere al sistema nacional. Pero por otra parte, también hay una presión muy importante de parte de los pueblos indígenas para tener una educación propia. Y quizás también por ahí habría que caminar en algún sentido. En Chiapas, en Oaxaca, en, eh, en la península de Yucatán, hay escuelas que no están teniendo malos resultados y que están planteando, en Michoacán, que están planteando que ellos deberían tener un sistema educativo propio con sus propias características en su propia lengua, y con un sistema que permitiera equivalencias con el sistema nacional pero que no dependiera como hoy muchos lo ven de un sistema que no los atiende particularmente bien, ¿no? Entonces creo que hay estos tres problemas sí nos tienen que llevar a repensar con mucho cuidado el sistema de educación indígena como hoy o como hasta hace un, un par de años existía, ¿no? No, no digo que haya que desaparecerlo, pero sí hay que pensarlo de una manera mucho más eh, cuidadosa. Y creo que el esquema que están siguiendo, como ahora oíamos justo en el caso de Alicia, algunas de las que eran escuelas de educación especial, hacia donde tenemos al, a todos los alumnos en, un, en, una sola, en una sola base educativa, pero con atención particular que viene, no solamente de especialistas, sino también de una relación muy, muy cuidadosa con los padres, con los papás y las mamás y con la comunidad, eso nos puede abrir una, un espacio realmente muy, muy interesante de trabajo para incorporar a las diversidades en la escuela. Entonces, creo que, que sí habría que repensarlo y caminar hacia un sistema mucho más abierto que no segregue, que es la gran crítica. ¿no? Muchísimas gracias, eh, Fernando. Le, les voy a pedir a las casi 5,000 personas que están conectadas eh, que aguantemos un poquito más porque tendríamos, eh, tenemos eh, programado eh, terminar 14.30, pero no nos da tiempo. Hay muchísimas preguntas, no vamos a poder abordarlas todas, claro, pero eh, que nos den eh, unos 10 minutos más, un poco más, para poder tener algunas intervenciones de, de los panelistas. Eh, eh, Silvia, por favor. Gracias. Bueno, en obvio de tiempo. Yo quiero responder a esta eh, pregunta de qué hacer en las zonas de alta marginación con la... Atención a, a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Bueno, y allí sí quiero responder con una historia, con una experiencia. Hace unos años, la, un grupo de investigación de la OCDE, encabezado por David Instance y con Francisco Benavides, algunas compañeros y compañeras de, las, de aquel entonces Distrito Federal, eh, hicieron, hicimos una investigación sobre innovación en educación y participaron muchas escuelas eh, presentando sus paradigmas eh, que, que desde luego no, serían las, eh, no, no transgredían las normas, pero constituían genuinas innovaciones decididas desde la escuela. Y lo mejor de lo mejor estuvo en una zona muy marginada. En Iztapalapa, en un campo, y, eh, que además era vecino de una escuela de las llamadas regulares, pero que tenía unos años. Bueno, yo creo que todo lo que dijo, lo que dijeron mis colegas Adriana y Alicia, allí se reflejó. Fue una decisión de las comunidades, muy, muy inspirada por. Las, las madres de familia de ese barrio, muy agresivamente eh, conquistado con la supervisión y las jefaturas de sector que se, san, que se solidarizaron cuando entendieron, muy determinado por los estudiantes que asistían a la llamada escuela regular. Y realmente esa, la forma en que remodelaron una pedagogía de, para convertirla en una pedagogía de la inclusión que benefició a todos y todas, ganó el, no era concurso, pero ganó el lugar más relevante cuando se registraron las genuinas innovaciones. Sí, son los maestros y las maestras y no hay que más darse una vueltita a la normal de especialización y ver allí cómo se va forjando el carácter de un buen maestro de una buena maestra eh, se puede y creo que eh, así como hay niños y niñas con discapacidad o con necesidades educativas especiales síndrome de Down etcétera con eh, familias de, con más posibilidades las familias que habitan en estas zonas marginales, tienen toda la posibilidad de organizarse, actuar como comunidad y aprovechar esta circunstancia, esta riqueza. Y sí, de verdad que no es una metáfora ni un lugar común, sí aprovechar la ventaja pedagógica que te da la diversidad. En cuanto a las barreras de aprendizaje, un dato solamente para no tomar demasiado tiempo. ¿Cuáles son las barreras de aprendizaje más visibles en esta pandemia? Bueno, obviamente la, el acceso. Obviamente, allí están todos los datos, eh, no son solo para México, sino para los países de renta baja y renta intermedia. Eh, y la, la, los abismos realmente no es nada más tener una computadora ni internet, es tener... Otro conjunto de condiciones que están muy bien estudiadas y que muestran ahí una gran desigualdad en el acceso. Pero eh, un, el dato que quiero informarles a ustedes es que en esta encuesta que he estado citando de Leglicerna, los propios alumnos encuestados reportan que no están aprendiendo. Eh, la abrumadora mayoría. Y están sumamente preocupados, y ojalá que no estuvieran, por la calificación, por la posibilidad o casi certeza que tienen de que van a reprobar. Y en consecuencia, hay un grupo importante que está, bueno, sí, un grupo importante, que está pensando en no regresar a la escuela después de la pandemia. Yo creo que ese sí, es absolutamente grave y, y me parece que no es una responsabilidad solo de la escuela y de los maestros. Es una responsabilidad eh, colectiva y a eso me refiero de verdad, de verdad, de las organizaciones, las personas comprometidas, en fin, las instituciones. Tenemos que no dejar a nadie atrás, pero tampoco afuera, como bien dice. Eh, lo que, una de las láminas de Alicia. Yo, eso es lo que tendría que decir. Gracias. Muchas gracias. Eh, yo creo que hay, hay muchas también para, para Alicia y el mecanismo. Yo quisiera, yo creo que hay una que puede centrar mucho diversas inquietudes de, de la, las personas que han puesto comentarios. Y eso, ¿qué estrategias pero, ¿qué estrategias debe tener la escuela y debe tener el docente para hacer de la diversidad un recurso pedagógico? No solo para gerenciar la diversidad, digamos, sino para hacer la diversidad en el aula un recurso pedagógico. Bien. Ah... la primera parte de la, de la pregunta, si ¿Sí me la puedes volver a repetir. ¿Sí? Disculpe. En términos generales. Sí. ¿Qué, ¿Qué estrategias debe tener una escuela o los docentes de una escuela para hacer de la diversidad un recurso pedagógico? No solo para gerenciarla, no solo para, para darle espacio o diferenciarla también, eh, adecuarla a las especificidades que requiere hacer los ajustes curriculares, sino que sea la propia diversidad un recurso pedagógico para la escuela. Claro. En última instancia, eso es lo que se. que la sea la forma de enseñar para todos los alumnos. Yo la dificultad que veo es que en México nos come la historia. Gaby también no me dejará mentir, esta parte de inclusión, que antes era integración, es a partir de 1995. Entonces, se, se enfocó hacia la discapacidad. Por lo tanto, de 95 al año 2000, podíamos haber concretado toda la metodología del trabajo diversificado en función de discapacidad. Alrededor del año 2000, cambian los términos por de integración a inclusión. Y la inclusión ya somos todos. Todos, todos los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje, tienen talentos diferentes, tienen formas de comunicación. Hay una diversidad en cada uno de nuestros estudiantes. Ese es el nivel en el que el mundo está tratando de incursionar. Allí, obviamente, los maestros deberían haber aprendido a cómo diversificar frente a la discapacidad para entrar en múltiple eh, diversidad a nivel de, de raza, a nivel de idiomas, a nivel de religiones, a nivel de preferencias, qué sé yo, para entonces abordar realmente el contexto de diversidad en un aspecto global e integral. Entonces, el riesgo que nos corremos los que trabajamos por la discapacidad es que está el reto de la diversidad de todos los demás problemas y grupos que la discapacidad pudiera correr el riesgo de volver a quedar al final de la línea. Y esto es lo que no queremos que suceda, sino que la discapacidad siga siendo el tema prioritario de las escuelas y junto con la diversidad ir aprendiendo a respetar las diferencias de cada uno de los alumnos, independientemente de la causa, la razón o lo que motiva. Quedó clara. Si hay muchas preguntas, yo encantada, si puedes poner en pantalla mi correo y esté encantada de, de tratar de apoyar a la gente, ¿no? No, te, te agradezco mucho. Pondré el tuyo y de quienes quieran porque sí tenemos una gran cantidad de inquietudes y afortunadamente esto además está grabado de tal manera que también podemos, vamos a poder hacer una sistematización de estas para la Secretaría de Educación Pública, que creo que muchísimas van a ser de, de mucha utilidad. Eh, voy a darle también la palabra un momentito antes de, de Gaby, para cerrar contigo Gaby, a Adriana. Eh, Pérez Carreón, que también nos han hecho una, una pregunta que quizá eh, ella puede eh, contestarla de mejor manera. ¿De qué depende esta colaboración de equipo entre los diferentes actores sociales en una escuela? Si puedes poner tu teléfono al, al, al revés o la, la pantalla al revés, para, porque si no estás, eh, estás en sentido vertical. Exacto. Eh, ¿De qué depende la colaboración de equipo entre los diferentes eh, agentes, eh, los agentes educativos, pero todos los que conforman la comunidad escolar para la inclusión educativa? La pregunta es muy buena. Creo que, que depende de todo de la parte humana de cada quien. Y ahí entra la sensibilización, que no pasa solamente por entender que es un derecho, por entender el concepto, por saber ya lo que tengo que hacer, lo que me piden las políticas públicas en cuanto al mandato, la ley, etcétera, sino por querer y por poder yo tocar mi parte humana. Es decir, ¿a mí qué, qué me implica tener un alumno indígena en mi salón? ¿Qué me implica para mí la condición de discapacidad, experiencias previas tengo?, en cuanto a apertura, en cuanto a rechazo, en cuanto a aceptación. Y, y esa sensibilización muchas veces la pensamos en función de los niños. Y los niños son los más fáciles de, de aceptar, de sensibilizar, son moldeables. Nosotros como docentes y como padres somos los que muchas veces nos excluimos mutuamente o nos echamos la pelotita, como se dice coloquialmente, eh, esperando que el otro haga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 O sea, depende mucho de comenzar a sensibilizar la parte humana de cada quien en ese equipo. Y apoyo la moción de, de Fernando de crear un sistema nacional de educación en la diversidad. Sería buenísimo, porque estamos en un punto donde muchos nos sentimos, me incluyo, donde nos sentimos un poco eh, con todas las posibilidades quisiéramos lineamientos muy precisos el libro morado de las usaes ya no es ya no se utiliza y sin embargo es una gran oportunidad para no tener lineamientos para todos en sistemas iguales sino ajustados a nuestra realidad sea Sierra Tarahumara, Ciudad de México, Iztapalapa, donde esté. Como dice Silvia, se puede, hay experiencias que lo que lo validan, que lo comprueban. Y hay que tocar nuestra parte humana de sensibilidad para ser equipo. Hay que dejar de confrontarnos y empezar a cooperar desde lo que cada uno puede aportar, desde lo que cada uno sabe, desde lo que cada uno le representa, la diversidad del alumnado y hacer alianzas. Lo que yo no sé, quizás lo sabe mi compañera de Junto que tuvo a este mismo alumno el año pasado, o la que viene, que no quiere tenerlo, empezarle a invitar para que aprenda a hacer todo este aprendizaje diversificado. Yo podría decir eso. Depende de esa sensibilización, depende de que creamos que es posible y nos comprometamos a, a dejar de competir. Y, y bueno, yo terminaría diciendo, también depende de que nos creamos. Que es un proceso, como lo decía Gaby, es un, algo que se va haciendo en el camino. Ahí está, esa es la meta y lo vamos haciendo día a día. Y está bien equivocarnos porque estamos aprendiendo. Es algo que yo trabajaba mucho con mis, mis, mis alumnos en preescolar. O sea, es normal equivocarnos en el proceso de aprender a hacer educación inclusiva que que nos, no se vale es quedarnos en el error y decir, pues yo no sé y a mí no hay nadie que me enseñe y, y yo no puedo por esto y esto y esto. Y esto. O sea, es, es, es un proceso y depende de que nos toquemos esa parte humana para hacer equipos y alianzas. Espero haber contestado hasta ahí. Muchas gracias. Yo creo que ahí, ahí ha, ha habido una coincidencia no solo en lo que ustedes plantearon aquí, sino en muchísimas de, las, de los comentarios, la primera barrera que existe para eh, la inclusión, para la educación inclusiva, es, es el paradigma cultural que tenemos. Uh -huh. Es la, la falta de, es que la, la exclusión, la perspectiva de segregación, también decía Fernando, la tenemos eh, incultur, inculturada, la tenemos es, estructural, la tenemos eh, en las instituciones, está un poco en el ADN, de la, de la sociedad también, y esa es una primera cuestión a trabajar muy complicada, pero sin la cual no se puede dar esta, esta educación inclusiva. Gaby, por favor, cerramos contigo. Sí, bueno, voy a, me mandaste una pregunta, me voy a enfocar en ella y trataré también de cerrar algunas ideas que no dije en la primera parte. ¿Cómo se está promoviendo la educación inclusiva desde los programas de estudio en educación básica pues yo diría de manera así muy general, digamos, eh, en el, en, preguntan aquí que en el trabajo práctico, yo diría como dos grandes vertientes. Por un lado, los planes de estudio de educación básica y seguramente no solo los de básica, los de media superior y seguramente los de también este eh, algunas o muchas carreras de educación superior, tienen elementos curriculares en términos de contenido, pero también en términos de habilidades que esperamos desarrollar en los estudiantes que están enfocadas hacia el desarrollo justamente de esta cultura eh, incluyente o inclusiva. Es decir, eh, son temas que se tocan desde diversas perspectivas, desde la formación cívica y ética, pero también desde el reconocimiento de otras lenguas, pero también desde la parte histórica, ¿no? cómo, cómo, cómo los estudiantes tienen que, ir, tienen que ir entendiendo que esto de los derechos humanos pues no es algo que surgió así nada más de la nada o por capricho de alguien, sino tiene todo un proceso. Entonces, todos estos elementos, digamos, teóricos, conceptuales y que además se convierten en un contenido eh, que, que se puede poner en la práctica, pues está puesto en el currículo ahora cómo lo entienden los maestros y cómo lo llevan a la práctica los docentes, ese es, digamos, otro reto, pero está puesto ahí. Eso sería, digamos, para todos los estudiantes, ¿no? Y por otra parte, en la, en, en la parte de cómo hacer que el currículo que está, que al final de cuentas norma los aprendizajes que hay que aprender a través de los grados escolares, ¿no? Sobre todo en básica, en básica porque existe un solo currículo a nivel nacional que te establece, pues, cuáles son los aprendizajes que los estudiantes tienen que ir desarrollando conforme avanzan en los ciclos escolares. Y no solo cómo avanzan, sino cuáles son las asignaturas que se convierten, obviamente, en las prioridades educativas. Por eso están ahí puestos como estos grandes contenedores de aprendizajes o de conocimientos. Lo que tiene que hacer el docente, obviamente, primero conocer el currículo. Segundo, conocer a sus alumnos. Y yo creo que ahí, eh, en una de las reflexiones que en las últimas semanas he tenido como muy presente por lo que he escuchado que dicen los maestros, y me remito a los maestros de educación especial de apoyo, porque los maestros que están frente a grupo de manera más natural lo hacen, ¿no? Ellos están todo el día frente a los alumnos y además tienen aquí el, el currículo, a veces lo usan más, lo usan menos, pero aquí lo tienen como un referente pero el maestro que viene y apoya y que está, eh, digamos, como, no sé si es la palabra más afortunada, pero está como un poco periférico a lo que sucede en el aula, pues obviamente podría, no digo que, que suceda siempre, pero podría no conocer a profundidad a sus estudiantes, que son parte, obviamente, de lo que a él sí le toca hacer. Entonces, creo que esto a mí me permite reflexionar un poco que, para poder hacer sugerencias del trabajo, tanto en la escuela como ahora que estamos enfrentando este reto de la educación a distancia, los maestros de entrada tienen una herramienta muy poderosa, conocen a sus alumnos. Pero si no los conocen, pues están en una situación de desventaja. Porque entonces las familias, pues no voy a decir que todas funcionan exactamente igual, porque obviamente no lo es, pero las familias seguramente sí conocen a sus hijos. Y entonces dicen, no, mi hijo sí sabe hacer eso, ¿por qué la maestra no lo tomó en cuenta? ¿O el maestro por qué no lo sugirió? Entonces creo que ahí hacer es, usar esos dos elementos, ¿qué me marca la norma curricular y qué conocimiento tengo de mis alumnos? Es lo que el maestro tiene que traducir en lo que llamamos ajustes razonables, o antes les decíamos adecuaciones curriculares. ¿Cuál es la diferencia? Que la adecuación curricular está muy centrada en el currículo, en, en, en qué cambio del currículo la, el acceso para llegar a estos conocimientos o eh, la parte sustantiva del currículo cuando hablamos de los ajustes razonables pensamos en una como una mirada más amplia no a lo mejor no tengo que intervenir en cambiar cosas del currículo vaya el currículo no lo puede cambiar el maestro porque se está estandarizado y publicado lo que puede cambiar es la forma en que baja el currículo a las prácticas a la didáctica a lo que sucede en el aula hay otro elemento que es importante y que no debemos perder de vista. El currículo, al final de cuentas, norma los conocimientos. Entonces, por eso es tan importante el cambio cultural y el cambio cultural que trasciende a, lo, a la parte política y de prácticas. Porque si el maestro quiere hacer cambios en este currículo para adecuarlo a las realidades o a, a las capacidades o intereses de un alumno, pero tiene autoridades que no se lo permiten, pues obviamente esto ya empieza a generar fricciones o choques. Entonces, tienes, por eso decía yo hace rato, es como un engranaje que tiene que ir como ajustándose todo el tiempo. Y por eso hacer educación inclusiva no es un asunto, pues no es imposible, pero tampoco es un asunto sencillo. Hay que estar todo el tiempo revisando los retos. no Creo que eso es lo que quería comentar. Muy bien, pues muchísimas gracias Gaby. Se ha abierto una enorme cantidad de situaciones, a seguir dialogando, a seguir construyendo colectivamente. Eh, hay ya vamos a, a poner aquí en, este, en ambas plataformas, en Zoom y en Facebook, el, la Liga de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y eh, para, para que sepamos, pues es un proceso que vamos a seguir construyendo. Y digo vamos porque tiene que ver con instituciones públicas, evidentemente, pero tiene que ver también con las comunidades educativas, tiene que ver con los sujetos de derecho que son las y los eh, estudiantes, eh, tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, con el aporte de organismos internacionales, etcétera. Va a ser un trabajo que nos va a llevar una, un buen tiempo eh, los, los siguientes años, pero que eh, la cuestión, como lo que me mencionaba Silvia, el tema es no, no detenerse, aunque tengamos toda esta cantidad de, de barreras, es no detenernos para realmente poder tener una educación inclusiva que sea reflejo y que ayude a construir una sociedad inclusiva. Muchísimas gracias a, a Gaby, Silvia, Alicia, Adriana, Fernando, también a Nancy y a, y a eh, Edwin que, que hicieron la traducción. Al lengua de señas mexicana, y les invito. Tenemos el próximo conversatorio el próximo martes 2 de junio. Vamos a hablar de la eh, intervención ahora para la, el regreso a la no solo a clases, el regreso a la vida cotidiana, uh -huh. Uh -huh. la intervención en las comunidades vecinales. ¿Qué vamos a hacer para avanzar en este tema y eh, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes? Y pues darles la. La, el agradecimiento de parte de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría Ejecutiva del Cipina, Ambas instancias hemos organizado estos ya 12 conversatorios y decirles que están que siguen en línea para que se puedan seguir eh, tanto mirando, se pueden seguir comentando también y cundiendo. Les agradecemos muchísimo todas las veces que lo comparten también en las redes sociales. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, y gracias Ricardo, gracias, gracias, gracias a todos. todos. Muchos Igualmente, bye. Gracias, Muchas gracias, bye. mucho gusto saludarlos. Alberto, igualmente.